Hola, soy Cristian, y bueno, estoy nuevamente con ustedes, muy contento, uh, ya tenía bast bastantes semanas de que no había subido un video, y bueno, no era porque no quería, sino porque simplemente estaba de vacaciones y andaba visitando amigos, familiares, y andaba un poco ocupado, y no había tenido el tiempo suficiente de hacer un video... Pero el día de hoy voy a hacer varios, así que van a haber varios videos con la misma ropa, porque voy a hacer, este, voy a aprovechar ahorita que tengo tiempo libre, para contestar algunos comentarios que me, que me escribieron, algunos mensajes y hacer algunos videos que me pidieron. Y bueno, el video de ahorita va a ser sobre cómo saber las intenciones de un hombre cuando lo acaban de conocer. Ajá. Es decir, cómo saber si, si el chico quiere una relación en serio, cómo saber si quiere solo sexo, cómo saber si quiere solo amistad, en fin. Eso es lo que vamos a... bueno, voy a tratar de explicar en este video. Y bueno, para empezar, eh, deben tomar mucho en cuenta que independientemente de lo que diga en este video, eh, las cosas pueden ser diferentes al momento de aplicarlas, porque... Porque recuerden que cuando una persona está conociéndose, cuando dos personas están conociendo, pues muchas cosas pueden pasar. O sea, sí hay, existen patrones, existen eh, pues, cosas en las que, por ejemplo, los hombres nos basamos, pero eh, nada es una regla y nada es una ley y todo puede, y siempre hay una excepción para todo, ¿ok? Entonces, recuerdenlo, eh, por ejemplo, si yo llegara a conocer a una chica, a lo mejor yo no tengo ganas de tener una relación, pero el hecho de... Empezar a conocer y convivir y a llevarme con ella puede hacer que me enamore y puede hacer que Cambie mi opinión de no querer tener una relación o querer tener solo relaciones eh, Superficiales a buscar algo, algo serio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo Así que, bueno, eh, a ver, chicas Cuando ustedes salen con un chico, pues, obviamente siempre es la ya sea que, ya sea, que en el, sea en el momento en el que se conocen O hasta la primera cita pues Ustedes empiezan a platicar platican Y, y la, la intención, el objetivo de esta, de esta interacción Es que se conozcan ¿no? Se conozcan y pues, saber qué pasa eh, La mejor forma de saber En el primer momento en que conocen a alguien Si esa persona quiere sexo con ustedes o no Es en su conversación Ajá. No todos los hombres, pero sí la mayoría, eh, buscan, buscan sacar en el momento de conversar con ustedes algo relevante, algo que tenga que ver con sexo. ¿Por qué? Porque está demostrado que para, digamos, para tener sexo con una chica, cuando, uno, cuando se acaba de conocer o... o el poco tiempo que llevan a conocerse, eh, uno tiene que empezar a preparar el terreno, ¿no? Entonces, empezar a preparar el terreno significa que tienes que empezar a tener la confianza con esa chica de hablar sobre sexo. Entonces, cuando tú tienes la confianza de hablar sobre sexo, entonces automáticamente la, esta chica ya está subconscientemente preparada para sentirse en confianza en, en ese ámbito contigo Ajá. entonces cuando ustedes conozcan a un hombre que de algún modo eh, empieza a sacar temas o, o empieza a de alguna forma sacar sutilmente cosas que tienen que ver con sexo es en la mayoría de los casos es porque eso es lo que está buscando Ajá. Eh, no siempre, o sea, hay, hay, hay hombres que son muy, muy hábiles, de verdad, hay hombres que pueden convertir una plática sobre caricaturas en, en una plática realmente sensual, cachonda y sexual. Entonces, este, tienen que estar muy dependientes. Es muy fácil, simplemente si ustedes están platicando con alguien y están, obviamente se están pasando bien, eh, él, él, alguien que lo sepa hacer no va a de repente cambiar el tema así al sexo. O sea, no es como que están platicando de que ¡Ay, sí, fíjate que tengo tres hermanos! Y entonces, ¡Oye, te gusta el sexo! O sea, no, eso no va a pasar. Ajá. El cambio es muy sutil y, bueno, si es un verdadero Casanova, eh, ustedes ni siquiera se van a dar cuenta y en cuando, en cuando, cuando menos lo vean, cuando menos se lo esperen, ustedes van a estarse riendo sobre una conversación y va a estar pasando nada bien sobre una conversación que está basada en sexo. Ajá. Eh, si ustedes captan eso, entonces, y, y ven que pues llevan poco tiempo realmente de conocer al chico, entonces es porque en un 90% estoy seguro que ese chico lo que quiere es acostarse con ustedes, nada más. Ahora, eh... Ya ustedes, dep depende de ustedes si deciden hacerlo o no, ¿no? O sea, eso, eso ya es ustedes. Si les gusta el chico y lo quieren hacer, pues ya ustedes sabrán si lo hacen en esa cita o en la siguiente o en un mes. O se Obviamente, todo depende de ustedes. Eh, incluso si el chico solo quiere sexo con ustedes, ustedes pueden hacer que eso cambie. Ajá. ¿Cómo? Eh, bueno, eso ya, ya lo había manejado en otro video, pero básicamente mantener a un hombre interesado es. Eh, Darse a, darse a desear portarse, portarse indiferente y no darle lo que quiere ¿ja? eso son tres cosas básicas para las que un hombre va a seguir interesado en ti, si tú te acuestas con él pues lo más seguro es que esa persona pierda de interés porque ya, ya consiguió lo que quería y se va a ir muy pronto ¿ja? ahora eh, bueno, ya si, si la cuestión de la, las pláticas subidas de tono eh, ya vienen con el tiempo, bueno eso pues puede, eh, no, no significa necesariamente que se quiera acusar contigo A lo mejor si sí lo busca, pero no significa que solo lo quiera eso ¿ajá? Ahora, ¿cómo saber si una persona quiere una relación bien? Quiere, quiere, quiere algo en serio, te, o sea, realmente delate si quiere intentar algo Bueno, eh, pues para empezar, sus conversaciones van a ser dirigidas solo a hacerte reír Sin tocar el tema sexual Mucha gente, a lo mejor, que estará viendo este video va a pensar que este, es una estupidez que solo por hablar de sexo ya busca eh, una persona acostarse con, con la otra, ¿no? Eh, sí, suena estúpido, pero así es. O sea, ustedes pueden checar manuales y manuales y manuales de seducción y todos les van a decir lo mismo. Para, eh, cuando un hombre busca eh, seducir a una mujer para llevarla a la cama, eh, lo que lo que se pretende es, bueno, obviamente que el chico tenga la so totalmente seguridad, ¿no? Total seguridad en él y empezar a ir escalando la situación, la conversación con una chica a un nivel en el que haya un tono más alto, o sea, eso me refiero con eh, que la conversación se torne sexual, se torne divertida y entonces empieza se empieza a crear un cierto cómo llamarlo mm, como enlace es como es como crear cierta compenetración entre los dos al, habla, al, al los dos estar hablando sobre sobre sexo ¿Ah? entonces eh, como les digo si puede sonar estúpido pero no lo es es o sea, Está demostrado, digo no, digo yo. Recuerden que todo lo que les digo aquí está me baso en, en cosas que he leído, cosas que he preguntado, experimentado y demás, ¿no? Entonces este, de verdad, si quieren checar eh, un libro sobre seducción para hombres, ustedes ustedes verán que esto es es básico en todos, ¿no? Entonces eh, ah, les decía, si, si este chico quiere una relación bien con ustedes pues, la conversación se va a tornar normal, ¿no? sobre un ambiente normal, ligero, obviamente siempre va a tratar de hacerlas reír, de hacer que se le pasen bien. Este, a lo mejor puede sacar uno que otro comentario eh, sexual, pero mientras no se enfoque solo en eso, entonces quiere decir que todo está bien y que esa persona, pues... Por lo menos está tratando de, primero de conocerte y saber qué es lo que quiere para, este, pues para ver qué pasa después, ¿no? Y, y no, y no como, como otros que solo van directo al grano, están pensando si, si pueden acostarse contigo luego, luego, y si no, pues la que sigue, ¿no? Este. Y bueno, básicamente cuando ustedes conocen a una persona, eh, ya lo había dicho en otro video, eh, solo quiere, o una o dos cosas, una es eh, el hecho de que acostarse con ustedes, el hecho, o el hecho de tener una relación con ustedes, o sea, jamás es muy difícil que una persona se acerque con la intención de tener una amistad, ¿por qué? porque somos hombres, eh, nuestro cerebro, nuestra mente, desafortunadamente, solo busca eh, esas dos cosas cuando se trata de una mujer, ¿ajá? O sea, difícilmente es, es como que vea una chica y digo ay ah, esa me gusta para que sea mi mejor amiga no okay entonces bueno eh, esas son las dos cuestiones que hay que tomar en cuenta eh, primera para saber si que solo sexo contigo es es eso no y obviamente si están por ejemplo en un bar están en un andro están bailando platicando o sea eh, el lenguaje corporal de él te va a decir mucho sobre si quiere hacer eh, un acercamiento físico en ese momento o no le importa no tenerlo. Eh, si están bailando y ves que su mano busca tu trasero o, o tu piel no sé, tu trasero básicamente, eh, entonces él está, está queriendo ir más allá de una forma rápida, está queriendo ir de grano eh, de una forma eh, este, directa. ¿No? Eh, si te toca las piernas mucho, mientras practican, lo demás, lo que quieres quiere es, es una, un, encuentro, un encuentro físico. Ajá. Pero si el contacto o el, el lenguaje corporal es normal, te toca el brazo, toca la mano, este, la cara, el cabello tal vez, están bailando y te de la cintura, en fin, esas cosas, eh, todo está normal, entonces significa que pues no, no quiere ir más allá, está esperando a ver, a ver cómo sean las cosas, a ver a que se conozcan un poco más tal vez, y a ver si funciona. Eh, otra cosa del, del lenguaje corporal, por ejemplo, cuando, cuando alguien quiere acostarse con ustedes eh, de forma casi inmediata, es que, por ejemplo, si están bailando o están muy cerca, haciendo una actividad que, que implica un contacto físico, eh, no solo es que su mano busque su trasero, sino que también... Eh, su respiración, Ajá. si está muy cerca de su cuello, si está muy cerca de su oído, si busca eh, sensibilizar su, pues, digamos, su cuello o su oído con su respiración, es porque busca excitarlas. Ajá. Y entonces, si eso es lo que está buscando, es obvio, es obvio que este, pues, busca tener sexo con ustedes lo más rápido que se pueda. ¿no? Y bueno, eh, eso es todo, eh, pues básicamente... Son las cosas principales que un hombre buscaría, ¿no? ya sea este, acostarse con una chica eh, nada más O buscar una relación o buscar que algo se dé ya un poco más elaborado Pero jamás, es muy difícil, es muy muy difícil que un hombre busque eh, una amistad ¿no? O sea, no es como que, ay mira esa chava está guapa y le voy a hablar porque me gustaría que fuéramos amigos O sea, no no, no, siempre hay interés por detrás, ok así que eso es todo y espero que les sirva este, este consejo para que la próxima vez que salgan con, con un chico pues si ustedes buscan algo serio, se den cuenta de, de sus acciones, se den cuenta eh, si él también busca algo serio, si está abierto a posibilidades o si solo busca sexo, ¿no? Y en ese, en ese caso, pues ustedes ya no tendrían que perder el tiempo. Si ustedes también están buscando tener una, una, una noche así como aventura y pasarla bien, pues entonces ya saben este, que si ven esas señales, ustedes pueden ir con todo. ¿Sale? Yo soy Cristian y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao.